Entonces esto es una, esto fue una, pero primero que todo quiero agradecer a María Isabel eh, por la gentil invitación a contarles esta historia de cómo eh, aprendí yo a gamificar mis, mis clases y por qué empecé a hacerlo. Eh, aprovecho pues para decir que soy un fan número uno del KMC. he tenido oportunidad de apoyarlos y de participar y acompañarlos en varios de sus proyectos en temas de innovación educativa y realmente pues para mí es un proyecto muy importante que quiero mucho de, de, de nuestra universidad entonces eh, y siendo eso voy a empezar a contarles un poquito pues quién soy yo eh, en, el, en los temas simplemente como ya ya se hizo una introducción les quiero contar que yo soy un apasionado por los videojuegos como se podrán dar cuenta <risa> eh, un apasionado por la innovación eh, y pues soy arquitecto de la universidad javeriana y el hecho de ser arquitecto es muy importante y va a convertirse en algo muy importante en mi experiencia también como docente y como consultor eh, a pesar de no ser, de ser un arquitecto, digamos, atípico. Entonces, les voy a contar un poquito de qué me motivó a mí, cuáles son las inspiraciones eh, para empezar a, a introducir elementos de gamificación en, en, en mis clases y en general en toda la vida. Entonces, eh, uno de los personajes que me parecen muy inspiradores es Nolan Bushnell, que es el fundador de Atari, que es con la persona con la que estoy acá sentada, tuve la ocasión de conocerlo en Colombia 4.0 hace como unos cinco años eh, y un personaje impresionante me encanta eh, su historia de vida, pues porque además de ser el creador de la industria de los videojuegos, es un gran fracasado, es un fracasador profesional, y eso es algo muy interesante, o sea las historias que él tiene de éxitos y fracasos eh, son abrumadoras y realmente lo que hacen es darnos una gran lección y muchas lecciones de vida, entonces por eso es uno de esos personajes que que tengo siempre en mi corazón. Me encanta todo la, el legado de Nolan Bushner, fundador de Atari. Y pues todo el tema de los videojuegos, como les digo, eh, desde niño eh, siempre he sido fan, me encanta, tengo una conexión directa emocional con los videojuegos, y por eso eh, toda la vida intenté cómo trabajar en cosas relacionadas con este mundo. Entonces, cuando me gradué de arquitectura, pues mis primeras eh, trabajos como docente fue, fueron relacionados con el mundo del 3D. Digamos, como una de las excusas para empezar a ser docente eh, fue dar clases de, de, de programas en 3D. Y eso fue bastante interesante. Yo, digamos, que no veía eh, todavía como una, la docencia como un, como un camino de vida, sino como una oportunidad. Y eso me generó, pues... Realmente el aprender a ser profesor, y eso yo creo que le puede pasar a muchísimas personas, seguramente le ha pasado a todos los profesores, y es que las, las primeras veces que uno se enfrenta con los estudiantes, pues comete muchísimos errores, por eso yo digo que esto es una historia de fracasos, porque justamente eh, el enfrentar esos fracasos, el ver por ejemplo las primeras veces que di clase, eh, era este escenario, por eso pongo esta foto, es un escenario que puede ser común para los profesores de tecnología, que es una pesadilla para mí ahora, porque el tener una pantalla, o sea, la, la, la dinámica que se genera en el salón de clase cuando hay una pantalla frente a ti y tu estudiante, pues es básicamente una barrera física, ¿sí? pero entonces fíjense que ahora esa barrera física se convirtió también en una oportunidad en estos momentos de, de pandemia, entonces ese es bien simpático, pero para mí sí fue muy difícil, eh, una de las cosas del CADMAC de las actividades, eh, en las actividades que hacen, que me gusta mucho, es que le hacen a uno pensar quiénes fueron sus maestros modelos, cuáles fueron esos profesores que le enseñaron a uno o que le dio a uno como las ideas de que ser profesor es algo que vale la pena, que valía la pena ser. Entonces, haciendo este ejercicio de retrospección, estaba mirando también, estaba pensando qué profesores me habían inspirado a mí pero también que profesores me habían generado, eh, digamos, como rechazo, en el sentido de que prácticas como de docentes eh, me habían lastimado a mí emocionalmente. Eso fue algo bien interesante, porque me di cuenta que cuando yo empecé a la clase, me basaba más que nada en los modelos de los profesores que me habían, eh, sí, que me habían lastimado de algún modo, ¿sí? con sus actitudes o con sus estrategias pedagógicas, eh, y yo replicaba más fácilmente eso, que lo de los profesores que me, que me inspiraban a ser mejor. Entonces, darme cuenta de eso fue muy interesante y ahí fue donde yo empecé a ver como el, el tema del fracaso, superar el fracaso, que en este caso, ¿cuál fue? Pues que los no, estudiantes no tenían motivación, desconexión con ellos, eh, me sentía mal y, y digamos que... En, Después me di cuenta que era un ejercicio de poder como el dominar la clase, ¿no? El ser el profesor es como tener el, el control y me da cuenta que no lo estaba logrando y me sentía mal y yo sentía que los estudiantes se sentían mal también en el ejercicio y en las evaluaciones eso se notaba. Por otro lado, empezó, apareció en mí el tema de Second Life, de estos mundos virtuales y en los mundos virtuales me di cuenta que se rompían esos roles y que yo como que entraba a formar parte de un... Eh, igual a igual con los estudiantes dentro de estos escenarios y era más fácil para mí eh, generar proyectos con ellos y enseñarles dentro de la plataforma, además que estábamos como compartiendo un entorno virtual eso nos ponía como en una igualdad de condiciones y ahí me empecé a dar cuenta que habían como algo, había algo que estaba funcionando muy bien eh, y bueno, vale la pena decir que gracias a estos trabajos de, de mundos virtuales, de Second Life, pues empecé a tener como un reconocimiento, empecé a trabajar en temas de tecnología y de innovación, que era lo que más me interesaba a mí, empecé a encontrar mi camino y empecé a ver como que, como era algo tan novedoso y tan extraño, entonces me llamaban mucho y me contrataban también para saber cómo hacer este tipo de, de experiencias de mundo virtuales, pues cómo, puede, cómo se podrían replicar en diferentes escenarios, en diferentes universidades. Entonces, acá viene la parte de, del por qué es, es importante que tengo la formación arquitecto. Y es que en la arquitectura eh, es, existe el taller. Entonces, por ejemplo, en, el, en, el, en la Facultad de Arquitectura de la Javeriana está el PEI, que es el programa internacional, que es un taller muy experimental. Y eso, es, esa capacidad, digamos, del taller, de laboratorio, del experimento, eh, pues es algo que después intenté replicar, porque eran como esas prácticas educativas que, que a mí me gustaban muchísimo. Entonces empecé a tratar de hacer esa réplica de cómo es un taller de arquitectura, pero en un mundo virtual como Second Life. Entonces empezamos a hacer este tipo de talleres, donde dentro del mundo virtual, con los estudiantes y profesores, pues entrábamos, eh, aprendíamos a manejar la, la, la plataforma, eh, incluso teníamos un cliente que era real, que esto fue algo interesante, que esto se volvió un ejercicio ya no de simulación, de hacer maquetas, sino prácticamente que lo que se estaba construyendo ahí era lo que se le iba a vender a un cliente real dentro de SeconLife, Life, que era un condominio de casas eh, temáticas de Tcat, Cat y de Hat de Dr. Zeus. Entonces, eh, digamos que esto fue muy, muy bonito para mí y me, me, me enseñó muchísimo este taller, eh, sobre todo por lo que les cuento de que los profesores, el grupo de profesores, y el grupo de estudiantes se sintió como muy mixto y al, al estar el avatar y al compartir un escenario, pues los roles se difundieron un poquito y eh, se sentían como más, más tranquilos, más libres los estudiantes y más dados y más dispuestos al juego. A probar cosas y a jugar. Entonces, por ejemplo, acá están las fotos de los estudiantes con sus avatares. Hay un video, no lo voy a poner ahorita porque es un poco largo, pero lo pueden buscar ustedes. Se llama Workshop, ubicado 2008 en Second Life, que muestra el día de entrega en, que fue en vivo de este proyecto. Pero eh, voy a seguir porque el tiempo es corto. De todos modos, yo les voy a compartir esta, también estas diapositivas. Eh, en ese momento... Cuando estaba en el mundo real, mientras en Second Life estábamos haciendo todo este, todos estos ejercicios, en el mundo real empecé a intentar hacer concursos de arquitectura con un socio y con estudiantes míos de, dentro de la universidad. Entonces esto fue bastante interesante porque una vez más como que empezó a diluir la barrera. Entonces empecé, digamos, con un grupo de estudiantes a convertirme más como en un partner de trabajo para sacar adelante un proyecto y eso generó una motivación muy interesante, eh, pues esto fue una temporada donde prácticamente no dormíamos para estar haciendo proyectos de arquitectura y obviamente eso tuvo una incidencia también negativa hacia, digamos, hacia la labor, porque obviamente uno tiene que estar descansado y todo esto, pero me dejó una enseñanza muy bonita de cómo construir relación con los estudiantes, eh, digamos, con un proyecto común, o sea, todos como orientados hacia un proyecto común y fue bastante bonito más adelante en la Javeriana un profesor que se llama Jairo Antonio eh, Jairo Antonio Pérez me invitó a un grupo de locos que era simplemente un grupo de personas que estaban trabajando en cultura digital de diferentes profesores de, de diferentes facultades esto se expandió y empezamos a invitar amigos empezaron a llegar profesores investigadores de otras universidades y creamos un grupo que se llama Labcom que empezó en la facultad de comunicación y terminó Finalmente el Instituto Pensar. Ese proyecto, experimento total, duró por lo menos tres años donde hicimos muchas actividades y aprendimos mucho y sacamos como proyectos adelante. Fue una experiencia muy, muy interesante y empecé a ver que lo que quería yo realizar era innovación. Y dentro de esa experiencia, pues empezamos también a aplicar el juego y todo lo que nos gustaba con juegos de rol, eh, diseño de videojuegos, diseños de experiencias. Y eh, después nos independizamos con un grupo de estas personas, creamos un, una oficina, era como un, un sitio de trabajo que se llama Idea to Lab, y ahí empezamos a jugar, y a jugar para aprender entre todos lo que nos gustaba, lo hacíamos, lo construíamos, y, y mirábamos qué había pasado con eso, y entre todos aprendíamos. Entonces empecé a ver que el juego, el diseño, eh, y digamos esta esta explosión de creatividad, pues fomentaba muchísimo la, la, la innovación y un buen ambiente de trabajo. Entonces, esto lo empecé a aplicar ya después como consultor independiente en proyectos como este que se desarrolló con el Instituto Pensar, que se llama la Red de Escuelas del Agua, donde empezamos a implementar como todas estas mecánicas de trabajo, sí como derivadas del design thinking, del pensamiento diseño, de innovación, eh, donde... El, digamos, hacíamos que las personas, eh, digamos, para levantar información, para que levantaran ideas, eh, digamos, utilizábamos estas mecánicas muy interesantes. Entonces, digamos que lo que yo traté de entender cuando volví otra vez a la universidad, porque digamos como que tuve periodos, ¿no?, eh, porque también no estaba tan claro para mí que realmente quería ser docente. Eso es algo también muy importante, que el ser docente es una decisión de vida, es una, es una misión. Y entonces para mí no era tan claro todavía lo que quería ser. Para mí también fue un, una prueba. Y cada vez que probaba, eh, miraba qué me iba mal y qué tenía, qué, en qué esos experimentos me había. Entonces finalmente empecé... Si sí me decidí y por la docencia, definitivamente dije, esto me apasiona, pero quiero tener mejores resultados, sobre todo con los estudiantes, o sea, con, con, con la sensación frente a los estudiantes, con la recepción de, de lo que estamos haciendo, eh, no quiero que se aburran, quiero que se motiven, entonces volví otra vez a digamos a, a meterle todo a la docencia con los aprendizajes que había logrado con los, los virtuales eh, con los videojuegos, con la gamificación con todas estas eh, experiencias de innovación participativa y empecé a implementar cosas sencillas, por ejemplo un eh, implementar videojuegos dentro del salón de clase, algo sencillo ¡Esto está siendo una entonces, en una clase de videojuegos y gamificación, eh, llevé un Atari para que ellos jugaran por primera vez Atari, nunca había jugado Atari 2600, eh, y empecé a tratar de armar torneos de videojuegos dentro del salón. Entonces me, de, me di cuenta que ellos esperaban realmente este momento, o sea, el momento del juego, eh, así fuera media hora de una clase de tres horas. Ese momento del juego eh, les daba a ellos la emoción suficiente para que cuando yo les explicaba la teoría detrás de este videojuego, la historia detrás de, del juego, pues ellos se sintieran totalmente identificados y se sintieran muy a gusto y contentos de estar en la clase. Va, vale la pena decir que también para esto, en ese momento yo mi relación con ellos era diferente. O sea, lo que yo sentía, eh, digamos, ya no eran mis estudiantes. Y de hecho nunca más se volvieron mis estudiantes, sino se volvieron más bien mis usuarios, mis clientes. Eh, mis, eh, de, depende, depende del momento, podría, podría ser ellos eh, que fueran mis clientes o que yo fuera su, el cliente de ellos, si se trataba un juego de rol. Eh, pero realmente una relación mucho, mucho más, horizon, más horizontal. Y eso fue también muy importante. Entonces, venga, a ver, voy a cerrar esto por acá. Ahí se me fue. Bueno. Listo. Entonces empecé a hacer como esos experimentos de, de, de meter eh, como juegos, como tal, puntualmente dentro de la clase o de inventarme juegos para unas temáticas puntuales, por ejemplo en un juego donde, en una clase donde yo estaba muy interesado en que ellos entendieran el tema de la identidad digital, de la huella digital eh, entonces me inventé como una adaptación del, del juego de quién soy, que uno pone el nombre de un personaje famoso y tienen que adivinar entonces esta era, en vez de un personaje famoso, era otra persona o sea, que ellos mismos hablaran con, con sus compañeros, de hecho creo que esta es como la primera o segunda clase para una, una, algo para conocerse y ellos se tenían que reconocer por la descripción de lo que estaba en el papel entonces en el momento en el momento en que esto pasaba pues se veía así no, me encontré? me encontré? Sí, ya te puedes sentar. Si te encontraste, te puedes sentar. Ya. No, manténlo en la frente. Entonces, este juego también tenía como un componente poético, que era encontrarse a sí mismo en el otro también. Y eh, al fin y al cabo fue un momento divertido, fue un momento corto realmente, pues son, son minijuegos prácticamente y este, y después nos tomamos una foto, pues todos con su, cada uno con su respectivo, con su respectiva descripción de sí mismo. Y bueno, digamos que... Esto ayudó a que ellos se conocieran mejor y se sintieran más tranquilos en el resto de la clase. O sea, una sola acción al comienzo de la clase hizo que de ahí en adelante ellos se sintieran muy bien con respecto a, a lo que... y muy dispuestos a, a, a experimentar cualquier cosa que yo les dijera eh, que hiciéramos en la clase. Entonces también empecé ya a aplicar, a buscar juegos puntualmente para... Digamos, para objetivos específicos. Por ejemplo, este juego que se llama Game Seats es un, un juego de cartas para diseñar videojuegos. Y lo empecé a aplicar con los estudiantes y, y digamos, eh, empecé a probar y, y funcionaba bastante bien. Entonces, es otra actividad que usualmente hago con ellos. Eh, juegos como Kahoot, ¿no? Que eso ya es muy... es Esto me funcionaba bien y ya no me funciona bien. Por ejemplo, Kahoot ya no lo volví a utilizar porque cuando pongo Kahoot, ya para ellos... Eso representa un quiz, en su imaginario, eh, el cajut porque hay muchos profesores que utilizan Kahoot para evaluar con nota. Y entonces ya eso genera un choque. Y eso es importante, digamos, con el tema de la evaluación, ¿no? O sea, hasta qué punto el juego, eh, o sea, si el juego se basa en emociones, hasta qué punto, si se utiliza un juego como un instrumento, por ejemplo, otra vez de control, eh, puede generar, convertirse en una emoción negativa. Entonces, por ejemplo, Cajut ya no lo volvió a utilizar mucho para eso y cuando lo utilizo les digo, miren, esto no, eh, digamos, de, de esto no hay nota como tal, sino que los que ganen van a tener puntos adicionales, o sea, va a subir la nota. Entonces ahí se maneja un poquito la, o es sea, así sí afecta la nota, pero no hacia abajo, sino hacia arriba. O sea, son puntos adicionales, son motivaciones y eso es muy importante. También ah, te quedan ya. dos minutos. Entonces, eh, ya empecé, por ejemplo, después a diseñar juegos específicos para actividades, digamos, muy concretas, eh, de, ya hacia el final de la clase. Este se llamaba Zorros y Serpientes. Entonces, en, en este juego, que es algo que lo he utilizado, lo he hecho muchas veces, lo que hago es dividir el salón en dos partes. Entonces, ellos vienen preparados para eh, presentar su proyecto, pero no... No, no ellos, sino básicamente lo que desarrollen, ya sea un póster, un video pitch, eh, una portada, un, eh, un prototipo no funcional. Eso va a hablar por ellos. Entonces se distribuyen las personas, digamos medio grupo hacia un lado y medio grupo hacia el otro lado. Entonces primero sale un grupo y el grupo que queda va a revisar todos los proyectos de este grupo y van a eh, hacer una inversión. Porque yo les doy dinero de papel. Y al hacer las inversiones, pues se determina cuál grupo gana de este lado y después se repite lo mismo con el siguiente grupo, con, el, con este lado. Entonces al final lo que pasa es que se cambia el rol totalmente. Ellos están acostumbrados de que la última clase eh, van a defender su proyecto. Acá la idea es que ya el proyecto ya, ya pasó, ya lo hicieron, ya quedó colgado y ya ellos no van a tener que hacer nada con su proyecto, sino van a tener que invertir en los otros proyectos. Se pasan de, de convertirse en los que presentan a convertirse en inversionistas de los proyectos, al final salen dos grupos ganadores y estos dos grupos mediante un pitch tienen que convencer a todo el salón de que su proyecto es el mejor y con eso pues se genera como el gran ganador de, de la actividad final y esto pues más o menos se, se ve así esa actividad cuando ya está en desarrollo, entonces lo interesante es este, que se les cambia el chip totalmente de de, pasan de ser estudiantes a convertirse en, en inversionistas mediante un juego de rol. Y eso cambia bastante pues, su, el modo en que viven ese, esa, experiencia, esa experiencia final de clase. Entonces finalmente, como para terminar, entonces, mi, mi, digamos, mi camino, lo que me han enseñado todos estos experimentos es que la innovación, la tecnología y la educación tienen cosas en común, por ejemplo, el, el, el, la complejidad, el pensar que uno tiene el control, pero que a la larga eh, no se puede tener todo el control de esto, pero hay instrumentos que ayudan muchísimo a ser más eficiente en conseguir, digamos, mejores resultados. Eh, estrategias, por ejemplo, en Lean Startup, donde uno puede hacer como pequeños prototipos para aprender y mejorar constantemente, pero varias veces, muy rápido, esto es una buena estrategia, que lo pueden ustedes eh, utilizar. Eh, el MDA, que es algo muy importante para entender que los estudiantes son, como, son usuarios. Y al ser usuarios de una experiencia educativa, entonces debería tenerse en cuenta elementos de, de, de juego, como la mecánica, que es el sistema de reglas, la dinámica, que es el cómo ellos utilizan esas reglas para lograr los objetivos... Y la estética, que eso es un elemento fundamental. Entonces, por ejemplo, en mis clases yo siempre pongo música. Y la música que pongo la selecciono. Y cualquier, cualquier elemento que genere una sensación, eh, ya sea visual, auditivo, eh, narrativo, cualquier elemento, pues es una estética. Y eso va a hacer que yo, ellos que yo se sientan muy bien con la clase. Entonces, empezar a diseñar nuestras clases como si fueran un videojuego es muy importante. Y eh, el design thinking, todas las estrategias de design thinking, de diseño participativo, eh, ayudan muchísimo también a que ellos se sientan que estamos todos trabajando juntos. Y finalmente, ya para terminar, esto es muy importante, que es entender también la gamificación como una estrategia. O sea, no solamente es el juego puesto en un momento, sino es entender... Eh, cómo uno puede elaborar una estrategia de, de gamificación donde busca establecer como cuáles son los comportamientos que quiere generar o que quiere cambiar en eh, sus estudiantes y esto es una estrategia que se va a desarrollar a partir de del tiempo o sea puede ser un semestre entero en diferentes etapas entonces bueno finalmente esta es mi empresa de, de gamificación y desarrollo que se llama ideoide y yo soy Camilo Andrés Suárez espero que les haya gustado que les haya llamado la atención que les haya interesado estas, eh, esta peque este pequeño y afanado relato <ríe> y cualquier cosa pues ahí estamos para ustedes. Vale Camián muchísimas gracias, eh, no sé si sobre tu intervención eh, haya ahorita preguntas o si prefieren pasamos a la, a la presentación o a la conversación con, con Carlos y ya ahí empezamos como entre todos a, a plantear dudas y comentarios si les parece bien ¿sí? Perfecto. Eh, espérenme dos segundos. Vale. Antes de presentar a Carlos, eh, quería también mencionar que está con nosotros. están con nosotros dos de mis compañeras, María Paula Segura, a cargo de las comunicaciones del CAE, y Diana Barón, eh, mi colega en la coordinación de formación docente. Eh, Diana ha sido especialmente entusiasta con este con este espacio sobre el tema de gamificación y eh, ha preparado un material que queremos al final de esta sesión compartirles también, no, no necesariamente exponerlo, pero sí compartirles a todos eh, su, su indagación sobre el tema de gamificación. Vale, entonces para darle eh, la palabra a Carlos, mencionar que es doctor en Administración de la Universidad de los Andes, sociólogo de la Universidad Nacional, con énfasis en estudios organizacionales, especialista en gestión del talento humano de la Pontificia Universidad Javeriana y coach certificado por el Washington Quality Institute. Actualmente es profesor investigador del Departamento de Administración de nuestra universidad, coordina la maestría en Estrategia, Innovación y Competitividad en el pregrado competitividad en el pregrado el área de recursos humanos a cargo de la asignatura de comportamiento organizacional y es director del centro javeriano de competitividad empresarial entonces carlos te dejo la palabra eh, diciéndote o haciéndote la misma advertencia de que tienes 20 minutos yo me demoro mucho menos la historia es más corta mi querida maría isabel eh... Nada, primero que todo, y antes que nada, pues agradecerles haberme invitado a este espacio. Yo le dije realmente a María Isabel que era como una locura que me trajera aquí, eh, porque pues eh, mi experiencia no sé si realmente encaja dentro de lo de gamificación. Y les quiero contar una anécdota. Cambian manda un correo en donde llega y dice, oiga... Eh, esto hay como que ponerlo dentro de una estructura formal y hay que hablar desde dónde hablas de la gamificación y todo el rollo y dije uy hermano me puse a formalizar algo que realmente yo no tengo formalizado y que y que bueno no pude hacer cambian le confieso que su reto no fue cumplido y que pues básicamente creo que eh, plantear mi experiencia incluso en powerpoints podría ser hasta grosero pero pero pero escuchándolo Créame que, que me ha hecho hacer un recorrido bien interesante y creo que un conversatorio se trata un poco de eso, de, de cuál es el recorrido, cuál es la ruta y, y hoy particularmente quisiera honrar ese camino y, y agradecerle la invitación a, al KMC, a María Isabel y, y a Camián por su charla. Entonces vamos, voy a tratar de estructurar esto de manera muy sencilla, de acuerdo a las preguntas que me enviaron, muy juicioso muchacho. Eh, y creo que uno de los elementos principales es de dónde arranca este juego para mí de jugar en clase. De, de, y yo no sé, insisto, creo que esto es más aprendizaje basado en juegos que gamificación. Eh, pero, pero esto nace de necesidades empresariales muy puntuales y de, y de retos que en su época eh, una persona que trabajaba en educación continuada, que se llama Monique Castillo Velosa, una gran mentora, eh, y una mujer que me retó todo el tiempo en mi existencia, uh, me ponía. Entonces, uh, la primera vez que me senté con Melisabel, le dije, venga y yo le echo el rollo, y el rollo arranca aquí. Um, como colectivo, como éramos tres profesores muy jóvenes en el departamento de administración, el profesor Julio Sarmiento, el profesor Andrés Mejía y yo, uh, pues estábamos recién ingresados en, en, en este mundo de la docencia, y yo descubrí la docencia muy temprano en mi existencia, yo era consultor eh, en temas de lo que debería ser un sociólogo de la Universidad Nacional, violentología, entonces yo era consultor en medicina legal y ciencias forenses y de un momento a otro me invitaron a dictar una clase de técnicas de investigación en el Rosario y el día que entré a dictar esa clase pues me enamoré de este rollo de la docencia. Y a partir de ahí digamos que ha sido un transitar bien interesante por diferentes metodologías y por diferentes etapas desde el aburrimiento con la docencia hasta el amor profundo eh, más grande con la docencia, pasando por etapas en donde nos distanciamos pero estamos juntos. Um, es un matrimonio interesante este mío con la docencia. Monique Castillo Velosa me llama un día y me dice, negro, tenemos un problema. Y yo, ¿cómo así que tenemos un problema, mona? La embarré en algún curso y me dijo, no, es que resulta que una empresa eh, eh, puedo decir el nombre de Marisabel puedo decir el nombre de una empresa bueno ya lo dije entonces eh, me llaman nos llamaron de Toyota para desarrollar para desarrollar un, una manera de enseñar diferente porque tenemos que capacitar a todos los perdón no fue Toyota fue Chevrolet de Chevrolet que nos llamaron eso profe para despistar al enemigo lens. Entonces no importa el nombre de la ah, empresa, porque ahí ya no supimos totalmente. cuadera, tranquilo. Ah, bueno, genial. Entonces nos llamaron como clientes aquí a La Javeriana, eh, Educación Continuada, y nos dicen, eh, pues nada, queremos enseñar, pero queremos enseñar algo diferente. Tenemos que capacitar toda la fuerza de ventas. En ese momento era una estrategia de Kotler, que es precio, plaza, promoción y producto. Las cuatro P's del mercadeo en esa época, hoy muy devaluadísimo eso. Um, Uh, y necesitamos que se invente algo negro, y yo ¿cómo así que me invente algo llamo a Andrés y llamo a Julio y les digo aquí sí nos tenemos un berenjenal eh, y Julio eh, y Andrés pues empezaron a echar, a, a echar globos y yo salí con una cosa que se llamaba el abaco de la estrategia entonces el abaco de la estrategia era lo más rudimentario, no utilizábamos sino una hoja de Excel eh, y le entregábamos abaco eh, literal, el abaco de los colegios a a las personas y cada color del abaco representaba una de las cuatro P's. Entonces azul, precio, amarillo, promoción, plaza y producto con los otros colores del abaco. Um, y decidimos coger todos los personajes y crear como clientes prototipo. Entonces teníamos el padre de familia con, con una familia muy tradicional que quería eh, desplazarse a tal lugar de manera cómoda eh, el ejecutivo joven que se había acabado de graduar, la ejecutiva joven que se acababa de graduar y así cogimos y creamos un, una serie de personajes que se iban acomodando a cada uno o lo que, que nosotros creíamos que se acomodaba a cada uno de los modelos de Chevrolet y la intención era eh, que primero aprendieran de la estrategia de mercadeo en ese momento pero también que conocieran cada uno de los, de los modelos y que, y que Digamos, avanzar en ese conocimiento que es tan importante en una función de venta. Um, el, juego, el juego salió al aire para allá en el 2000, 2005 y con eso capacitamos a toda la fuerza de ventas de, de Chevrolet con motores en, en esa época en todo Colombia. Y eran sesiones en donde había un individuo facilitando el juego, ponía un reto eh, y el reto era afichar el personaje y la gente tenía que hacer inversiones en el abaco. A partir de esas inversiones en el abaco, Julio Sarmiento, que es un monstruo en Excel, creó una serie de algoritmos que lo que hacían era tratar de asignar el cliente al producto y definir qué tan acertada había sido la inversión. Um, y se retroalimentaba la jugada de manera constante. Pues el juego fue un éxito total. Y ahí arrancó mi primera experiencia de emprendimiento fracasado. Eh, me recordó cambiar, al, al final cuando presenta su diapositiva de esta es mi empresa, yo quisiera presentar una que decía, esta fue mi empresa. Entonces mi empresa se llamaba Simplex Solutions con Andrés Mejía y con Julio Sarmiento, eh, pero pues Simplex Solutions lo que quería era hacer, enseñar a partir de la lúdica y diseñar juegos eh, que capacitaran a empresas. Entonces aquí va el primer resumen del asunto. Mm, mi experiencia con los juegos arranca por problemas de empresas reales, y, y por tratar de, de, de, a partir de los servicios de la javariana coger esos problemas reales de las empresas eh, y poder volverlos un objeto de juego para formar a las fuerzas de ventas o formar a los ejecutivos eh, en resolver esos problemas. Y creo que eso es lo más importante de, de, de la estrategia del juego, y es que tenemos que resolver problemas. Y que, y que un juego siempre se trata de resolver problemas. Eh, desde Marcianitos hasta, no sé, Lemming's Drive hasta la cantidad de juegos que hay, siempre es resolver un problema. Entonces, a partir de esa primera experiencia um, y de la quebrada de Simplex Solutions, pues decidimos empezar a trabajar cada uno como por su lado y tratar de utilizar lo que teníamos para enseñar cosas. Julio se inventó un juego que se llamaba La Casita, que, para, que era para enseñar decisiones de inversión. Eh, posteriormente, yo me me craneé para el sector de oil and gas un juego que se llamaba Los Caballeros Proyectivos y era un juego que acompañaba toda la metodología de, de, del, del PMI que enseñábamos en ese momento aquí eh, para capacitar ingenieros de petróleos. Entonces, aquí hay otro reto y es cómo puedes enseñar cosas que no sabes realmente y que no tenés, digamos, no, no está dentro de, dentro de tu core disciplinar eh, en juegos. Entonces eso implicaba un proceso de investigación previo de qué es, uno, qué era lo que quería el cliente, dos, cuál era el nivel de formación que tenían, tres, eh, qué otras experiencias habían tenido, um, cuatro, de qué se trataba el asunto y era reunir a todos los profesores a que nos echaran el rollo de qué era lo que querían hacer y nosotros a partir de esos insumos tratar de desarrollar estrategias lúdicas para poder enseñar. Y siempre fueron muy rudimentarias hasta cierto, hasta cierto momento. Um, creo que, lo, que lo, lo más elaborado que hicimos en ese momento fue con una plataforma de Windows, no me acuerdo el nombre en este instante, que tenía la Javeriana y nosotros diseñamos y subimos ahí un, un juego que de hecho me dio el, el ascenso de profesor instructor a profesor asistente, eso es muy bacano como un producto académico y se llamaba Interest Rate Master que era para enseñar tasas de interés. Entonces, pues, imagínense, un sociólogo hablando de tasas de interés, pues, tocó llamar a Julio otra vez, eh, en fin, y esto ha sido también un ejercicio colectivo, que es algo que, que, que, que vale la pena resaltar, no es un ejercicio individual, el tema de llevar los juegos al aula para mí no ha sido nunca un ejercicio individual, sino un ejercicio colectivo, pero tampoco ha sido un ejercicio absolutamente formal, ha sido un ejercicio informal, y la motivación básica, bueno, hay dos, la primera es no aburrirme, ¿cierto?, no aburrirme en clase, y la segunda, no aburrir a los demás. Pero la tercera, que era lo que veníamos hablando, es el centro, es resolver un problema y que ese problema se convierta en un objeto de aprendizaje. Entonces, um, ¿a dónde ha evolucionado esto? Esto ha sido un tránsito... Uh, digamos que no, no he llegado al, al tema de la virtualización de todo esto, pero sí he llegado como a, a entender que cada uno de mis cursos es una ruta de juego y que... Y que en cada uno de esos, de esos momentos de encuentro con mis estudiantes tiene que haber un momento de reflexión lúdica y que ese momento de reflexión lúdica tiene que suscitar un aprendizaje en ellos y que ese aprendizaje tiene que ser evaluado. bien Entonces, claridad sobre lo que querés enseñar, es, o, o, enseñar o transmitir o sobre el objeto de aprendizaje que tenés. Si tenés, por ejemplo, un tema... Um, enseñar estrategia haciendo una torre de madera o enseñar estrategia jugando un laberinto en donde tienes que salir con los ojos vendados eh, y tiene una serie de cuerdas para jalarse de un lado a otro eh, lo que también ha implicado acudir al carpintero cierto entonces hemos acudido a los carpinteros eh, plasmado el diseño en un papel muy rudimentario y, y, y pues trasladarlo a la práctica y ponerlo a jugar y después de cada juego el que más aprendes uno, porque tiene que volver atrás, tiene que repensar si eso que hizo tuvo, es, tuvo, tuvo impacto. Entonces, una cosa es la evaluación que uno hace del estudiante, esa parte me parece muy importante, eh, pero otra cosa es la evaluación que uno hace constantemente del juego y el, la retroalimentación que uno mismo recibe acerca de si les gustó o no les gustó. Y hay otro punto que me parece muy importante y es cómo trasladar esa lógica del juego a la reflexión sobre la realidad. Porque en últimas el juego está ahí, el juego va a permanecer y, y la realidad a la larga es dinámica. Me, me preguntaba yo ¿y si hoy el Raid Master tendría sentido. Pues básicamente sí, habría que hacerle un par de modificaciones, pero muchos de los otros que he diseñado pues han sido para resolver problemas muy puntuales y no tienen lógica hoy en día. Entonces implica también que eh, el juego se vaya adaptando a, a la realidad que es absolutamente dinámica y que siempre se le pregunte al estudiante, al participante, oiga, ¿y esto cómo lo ve usted en la realidad? ¿Cierto? Y eso me parece, me parece un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque si no se queda en un juego y ya. Entonces, eh, nos divertimos, ¿cierto? Eh, algo queda en la cabeza del estudiante, del participante y del profesor, porque siempre esto es un juego de aprendizaje en doble vía, um, pero en últimas el objeto de la enseñanza y el aprendizaje es transformar la realidad. Entonces a partir de estos juegos tenemos que entender que desde lo conceptual, desde lo teórico, desde lo práctico, tienen que tener una reflexión sobre la realidad y una reflexión que de una u otra forma nos lleve a transformar ese pequeño espacio en donde estamos. Y quiero cerrar un poco, un poco esta charla o esta... O esta o este conversatorio en, en los 20 minutos que, que me tocaban, eh, contando pues, una anécdota de un juego sobre cultura organizacional. Teníamos que transformar la cultura de una, de una organización también en Oil and Gas, y, y pues imagínense un mundo de ingenieros absolutamente cuadriculados eh, y que necesitaban de una u otra manera entrar dentro de la lógica como, como de la innovación, de... Eh, él oiga, aquí podemos aprender echando a perder. ¿Mm? Eh, y lo que hicimos fue transformar totalmente sus oficinas. Y, y ese juego implicaba que tenían cada uno, eh, era como una carrera de observación en donde cada uno de ellos tenía que encontrar nuevamente su pupitre, porque todos los pupitres en donde trabajaban los habíamos cambiado, habíamos cambiado los computadores, y cada uno tenía que seguir en un saperoco profundo, bajo... Bajo un desorden total tenían que trabajar ese día y al final la reflexión que hicimos con ellos fue brutalmente honesta y es, uh, creo que esto nos ha enseñado más de lo que significa construir cultura en una organización e interactuar con nosotros de lo que hubieran sido 200 horas de formación y esto fue un día de formación intensa en donde, claro, pues, trasnochamos como locos, imagínense llenar de papel craft todo un piso en un edificio de una empresa de oil en gas. Entonces, eso es, jugamos porque nos gusta, jugamos porque deseamos que el aprendizaje sea significativo y no sea un tedio, eh, jugamos porque creemos que a partir de algunas estrategias lúdicas ese aprendizaje es mucho más significativo, eh, jugamos para, para tratar de evaluar si ese aprendizaje realmente fue significativo y para evaluarnos nosotros mismos como docentes, pero en últimas está detrás siempre esto, jugamos para que a partir del juego podamos transformar la realidad de esas personas que están sentadas con nosotros eh, durante 10 horas en un módulo de educación continuada o durante 3 horas en un bloque de pregrado o durante 2 horas en un bloque de posgrado. Eso creo que es un poco lo que yo tengo que compartir, María Isabel. Muchas gracias a ambos por las reflexiones, yo pues quisiera como invitar a los participantes a hacer sus comentarios y preguntas, aquí veo uno de Adriana y antes de, de compartir esto que Adriana nos, nos, nos propone en el chat, quería hacer como un esfuerzo de recoger lo que ambos han dicho, destacaría de, de lo que han ustedes compartido, esto último que dices Carlos de trasladar la lógica del juego a la realidad, ¿no? digamos, no quedarse en el juego por el juego, que suscita un montón de cosas como ya ustedes nos han compartido sino cómo vamos a jalonar eso que el aprendizaje, esos aprendizajes que el juego nos está propiciando para llevarlos ya a eso que es como ya la práctica profesional que es el análisis y el, ojalá el cambio de la realidad, destacaría eso por una parte, destacaría también esta idea de la enseñanza como un proceso que nos parece que ambos han tocado y que, que es como muy bonito eh, y un proceso por supuesto para el estudiante pero también para el profesor y eso me parece muy significativo eh, destacaría en ese proceso digamos este énfasis que, que haces en la claridad sobre aquello que se quiere enseñar que para qué estoy yo en esta vuelta qué es lo que quiero que mis estudiantes logren y cerraría este esfuerzo como de, de síntesis destacando como esas etapas que ambos han mencionado eh, de reflexión, de investigar de hacer pruebas yo sé que Kamián es el, el líder pues de del, del, las pruebas y Kamián me enseñó acerca del producto mínimamente viable, es así eh, el mínimo viable Exacto. y eh, sobre todo el tema del fracaso de, de venga voy a evaluar qué pasó aquí me fue bien, me fue mal y bueno pues fracasé y está bien, no pasó nada puedo hacer ajustes y puedo seguir en este esfuerzo. Entonces haría como este eh, ejercicio de síntesis de, o de recoger pues algunas de las muchas ideas que ustedes nos proponen antes de, eh, no sé Adriana si tú quieres abrir tu micrófono y compartir esto que nos pones en el chat o quieres que lo lea o como quieres que hagamos. Eh, bueno si quieres igual he leído, he ido rellenando la pregunta, ¿me escuchan? Sí. Sí. He ido, bueno, yo, digamos, entonces su, su aporte dice, me pregunto si estas prácticas de gamificación del aula que promueven valores como competitividad, presión social, ahí sonó la alarma de Carlos, eh, y el rendimiento por recompensas cuidan cierto modo el pensamiento crítico, la solidaridad y en general la formación integral, incluso creo yo que se pierde el carácter de creatividad que tiene el juego en un sentido básico y libre en la medida en que nos da una serie de instrucciones a seguir. El mismo lenguaje creo que es cuestionable al hablar del estudiante en un modo de cliente o usuario. Bueno, ahí hay como tres o cuatro ideas que, como reacciones de Adriana, no sé si Camiano o eh, Carlos quieran abordar alguna o todas. Bueno, si quieres, si quieres, me gustaría como eh, decir algo. Es que me parece muy bueno este, este comentario, como tiene tanta aborda tantas cosas, pero creo que el centro eh, es la relación, o sea, lo que digamos por lo que por lo que hablo de cliente, de usuario, de cómo es más como el cambio de, de, de los roles entre entre el docente y los estudiantes. Entonces, para eso es muy importante eh, aclarar que yo entiendo el, la gamificación no como el juego, o sea, digamos que eso es muy eso es chévere tenerlo, son como dos visiones diferentes con respecto a este tema. Una es el usar el juego como una herramienta de aprendizaje. Y otra es utilizar la gamificación para establecer una estrategia de aprendizaje. Y yo ahí creo que son dos cosas diferentes. Por ejemplo, en este momento yo no estoy casi desarrollando juegos con los estudiantes. Sin embargo, he tratado de desarrollar los procesos educativos bajo un, eh, digamos una estrategia de gamificación donde eh, los incito a que ellos desarrollen ciertas actitudes, que eso es lo que realmente viene haciendo la gamificación. Entonces... Algo sencillo, por ejemplo, yo no les pongo tareas ni trabajos, yo les hablo de retos, les pongo unos retos semanales y ellos tienen que resolver esos retos como quieran, y les doy, o sea, les doy total libertad y lo único que tienen que hacer es ponerlos eh, como el reto, como lo desarrollaron, eh, póngalo en una, en una bitácora, escriba lo que sintió, lo que reflexionó, lo que usted hizo el paso a paso, cómo lo hizo, eh, y pónganlo en la bitácora, esa es la única condición que, le, que les pongo. Entonces nada más, con ese cambio de lenguaje, eh, los pongo a jugar, yo les digo, hagan de cuenta que esto es un, ustedes son eh, investigadores en un mundo eh, en Pandora, en Avatar, entonces ustedes van a ese mundo, ustedes entran, miran que recogen y escriben sus resultados de investigación, entonces los estoy eh, metiendo dentro de una narrativa de investigadores, eh, les estoy dando a ellos la responsabilidad y con eso estoy cambiando también la relación que tengo yo con respecto a ellos. Entonces eh, hay unas eh, conferencias muy interesantes de Alejandro Sanz de Santa María justamente sobre eso, sobre la relación del el estudiante y del docente y romper un poco la narrativa de control como el docente policía que eh, yo pues me he basado un poco en eso, para tratar de soltarlos, para que ellos eh, empiecen a ser un poco más autogestores también de sus procesos de aprendizaje, y bueno, hacia allá voy yo con el tema de la gamificación, es más como entender la complejidad de un sistema, como decía bien Carlos, que eso es lo lindo, o sea, no es solamente quedarnos en el juego, sino entender que este juego es una representación, es una simulación de un sistema complejo, que está tomando algunos elementos. Y lo que sucede en ese juego es un reflejo de lo que sucede también en el sistema complejo. Entonces, por ahí, por ahí es que aparecen esos cambios de, de nombres eh, dentro, de este, dentro de este juego de rol. Pues. Ya. Gracias, Camila No sé, Carlos, si quieres... Sí, sí yo sí quisiera no. como intervenir. Creo que, que... Bueno, nada es valorativamente neutro. Eso es absolutamente claro. Nada es valorativamente neutro. Um, sin embargo, creo que hay que hablar un poco desde el espacio del objeto de formación, del, del objeto de aprendizaje o del objetivo del aprendizaje. Mi experiencia viene de formar específicamente gerentes, estudiantes de administración de empresas y digamos que eh, en esa lógica hay una serie de elementos eh, a enseñar y a transmitir que evidentemente están vinculados con una forma de ver el mundo que eh, implica hablar de conceptos como competitividad como rentabilidad pero tampoco está lejano de hablar de aspectos como colaboración trabajo en equipo entonces eh, hay como dos momentos o tres momentos en el juego una es como la fase del diseño en donde eh, o, o de la actividad lúdica que quieras que quieras llevar al aula en donde dices, bueno, ¿y realmente qué es lo que quiero enseñar? Y sé ¿qué es lo que quiero enseñar: es, bueno, tenés que enseñar, eh, le tenés que enseñar a un estudiante que va a ir a un banco a calcular una tasa de interés compuesta, mmm, que es una habilidad práctica. Y el juego desarrolla esa serie de habilidades y lo utilizas para ello. Ahí ya hay una carga valorativa, en efecto. Y es una carga valorativa que está definida por el proceso de socialización de una disciplina particular que se llama administración de empresas. Uh, y ese proceso de socialización, eh, me pregunto yo, si elimina de una u otra manera el pensamiento crítico. Entonces aquí vamos un poco a los dos otros momentos. Por un lado está el juego en sí mismo, en donde el estudiante se ve enfrentado a un reto, como dice Camián, o se ve enfrentado a una situación problemática y debe resolver esa situación problemática de alguna manera. Bien sea compitiendo con otros o colaborando con otros. Uh, ese es un momento en donde el estudiante asimila y no asimila como, como un agente pasivo. Nuestros estudiantes y nuestros participantes nunca son agentes pasivos frente al proceso de transmisión de información o en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eh, ellos también traen su carga valorativa. Y eh, el tercer momento que creo que es el más importante es, eh, no necesariamente compensa el hecho de tener que, parar a un estudiante frente a un valor que unos pueden, pueden juzgar como antivalor o algo similar, sino que es el momento de la reflexión y por eso después de cada juego hay que hacer un proceso de retroalimentación y eso era un poco lo que yo decía con relación a ponerlo en la realidad y parte de las preguntas que tú construyes para ese proceso de retroalimentación porque es ahí donde... Eh, el individuo puede recuperar la información y mirarla de manera crítica. Oiga, ¿en qué se parece esto a su realidad? ¿Qué transformaría de su realidad a partir de esto? Juzga que el comportamiento... Vea, había un juego, había un juego muy interesante, uh, no me acuerdo muy bien, muy, muy bien del nombre, pero nosotros lo hacíamos, y era uh, cómo distribuir dinero entre diferentes poblaciones, y cómo se distribuía el dinero y a partir de eso hacer una reflexión. Um, y había reflexiones frente al juego muy duras y ese es el espacio para hacer esas, esas, esas referencias y es el espacio que tiene el estudiante y el profesor para ponerse en un, en, en, en un diálogo de pares incluso para recibir las críticas sobre el mismo juego. Entonces, no es el juego en sí mismo, no es la lúdica en sí misma, no es simplemente la carga valorativa, sino es el manejo que tú haces del proceso de transmisión de esa información ¿Con qué cuidado y con qué ética profesional manejas tú eso? Lo que realmente podría poner en entredicho eh, el, digamos, la lógica libre del juego. A la larga, esto es un juego intencional y es un juego hecho para enseñar cosas, facilitar un proceso de aprendizaje. Uh, no es jugar escondidas en la calle absolutamente libre y de manera creativa, es, jugar en un salón de clases, en donde tienes que transmitir una serie de cosas de una manera lo más agradable posible, pero también suscitando una reflexión posterior, una reflexión previa eh, y respetando profundamente a los actores del juego. Gracias Carlos. Hay una mano levantada que es la de Jairo Iván y quizás también trasladaría ahora un comentario que hay en el chat, pero Jairo, te doy primero la palabra. Perfecto, muy buenas tardes, espérenme que esto cargue porque me da pena que no me vean, eso ahora sí, muy buenas tardes Hola, para ahí. todos, muchas gracias por compartir con nosotros esas eh, experiencias como tan interesantes, eh, yo he estado muy curioso particularmente por este cuento de la gamificación y lo he venido como explorando de a poquitos, no, no, no, no en toda la estrategia pues académica completa sino en algunos temas en particular y sí he notado que el cambio de actitud del estudiante frente al proceso de enseñanza-aprendizaje es mucho más positivo. Entonces, sí quería como, como resaltar eso, pues a raíz de la reflexión de la profesora Adriana, eh, siento que, que, que es como interesante ese tema. Y de pronto no, no es necesario, diría yo, no es necesario planear toda, toda pues, la, la asignatura desde un ejercicio de gamificación, sino algunos ejercicios que uno considere que puntualmente son importantes. Por ejemplo, yo dicto una asignatura que se llama técnicas computacionales para la comunicación, que básicamente es diseño gráfico. Entonces, eh, y tenemos que leer un texto, ¿sí? Fundamentos del diseño de Wuzius Wang. Eso es un ladrillo, básicamente. Sí, ese es un ladrillo. Es, el texto es denso, es complejo. Y estos pobres chinos a veces llegan, profe, no entendí. Y no sé, de un texto tan denso, decir, saquen una hojita, primer punto, ¿qué es gradación? Creo que no es tan chévere. Entonces, en esa reflexión dije, bueno, convirtamos esto en una carrera de observación, por ejemplo. Entonces, lo que hice fue, digamos aquí también para compartirles una pequeña experiencia es, bueno, cojo al salón, lo divido en dos grandes grupos, les doy una guía, vayan a tomar fotos y deben ir a tomar fotos de lugares específicos que den cuenta de los conceptos del libro. Entonces, si entendieron que es una anomalía, y yo les digo, tomen una anomalía en el piso de la universidad, va a ser muy sencillo que la encuentren, la fotografíen con el celular, se lo envíen por WhatsApp a quien está en el salón, y él lo monte en una presentación, por ejemplo. Y como está el componente de carrera, pues ese, ese cuento de la competencia sana, que no es una competencia como tan tan negativa de yo primero y tú perdedor, sino de como esos amigos y rivales, pues, sí ayuda muchísimo a que los chicos como que den el 120%. Entonces, siento que ese componente es valioso. Y también me hicieron recordar, eh, para, pues, aquí cerrar mi intervención, un libro que leí hace algún tiempo en un curso que hice en los Andes, precisamente sobre diseño de videojuegos, que es el Homoludens, donde se rescata un montón la importancia del juego como estrategia de preparación o, de o para adquirir competencias que nos van a ayudar pues, en la vida real. ¿Cómo hacen los animales? ¿sí? Ellos juegan para ir practicando sus habilidades, competencias y destrezas cuando les toque ya de verdad pues, enfrentarse a la naturaleza. Entonces el homo ludens lo que hace es cómo a través del juego, la lúdica y estos retos, así como que aparentemente son divertidos, les enseña a los estudiantes pues, varias cosas. Por ejemplo, eh, no sé, yo a veces les digo, listo, ¿a quién no le gusta la cerveza? Entonces no, pero ellos se ríen un montón, no, a mí, a mí sí me gusta, profe, listo. Entonces, como parte del de cierre del primer módulo de diseño, donde tienen todos los conocimientos básicos, yo los pongo a diseñar una cerveza, pero no para este mundo, sino para otros mundos. Entonces, ¿cómo sería la cerveza que se tome, no sé, Harry Potter en Hogwarts? ¿O cuál sería la cerveza del mundo de Mario Bros? ¿O cómo sería la cerveza de...? Ahora, al ponerles esos mundos como tan ficticios que dicen, ¡Uy, esto está muy chévere! Luego los aterrizamos a la realidad, como el profesor Carlos dice. Entonces, listo, vamos a diseñarlo, pero vamos a hacer todo el proceso de diseño. Entonces, quiero un brief, quiero la investigación del personaje, ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Cómo hace? Entonces, se divierten, pueden ser muy creativos en sus propuestas, pero están utilizando herramientas del mundo real para crear un producto. Entonces, esos eran como mis comentarios y reflexiones a raíz de lo que los profesores nos compartieron hace un momento. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias Jairo, también a ti por, gracias, tu, Jairo. por tu intervención. Eh, yo destacaría de ella esta dimensión, digamos, de la lúdica que, que muchos de quienes trabajamos en este asunto de lo pedagógico nos da como una, algo, nos da como impresión, voy a decir, eh, porque muchas veces sentimos que eso desvirtúa los aprendizajes y el proceso, digamos, mismo de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, eh, a través de tu intervención y de las de Carlos y Camián, uno sí siente que esta estrategia, y pues por supuesto también de la literatura, que esta estrategia de gamificación permite el desarrollo de ciertas eh, competencias de una forma, voy a decir, más rápida y más real. Cuando sal, nos salcamos, digamos, salimos del asunto del libro y del formato y nos metemos de cabeza, y yo soy el gerente y tengo un dinero, eh, que tengo que hacer algo, o está este, esto que ustedes contaban, bueno, tengo un dinero para invertir. Ahí estoy poniendo en juego unas habilidades y seguramente se están desarrollando. Por supuesto es necesario y, y haría eco a lo que dice Carlos de hay que hacer el cierre, hay que decirle a los estudiantes, vea, lo que pasó aquí es esto. Usted puso en juego unas habilidades cuando decidió invertir así y perdió la plata. Lo que pasó fue esto, porque también eso, digamos. Hace eh, concreta, voy a decir, los, los aprendizajes y por supuesto empieza a desarrollar no solo la habilidad misma que se quiere fomentar de conocer cómo hacer inversiones o lo que sea, sino también eh, el tema de la metacognición, que sin duda el juego es lo que lo propicia. La metacognición es esta habilidad de saber yo dónde estoy y para dónde voy y en el, y los términos en los que pone cambian o escribe al inicio de su intervención, un juego es esto, un juego es un, un entorno donde hay unas reglas y yo tengo un propósito, y yo voy, y, y yo destacaría, digamos, de la gamificación eso, voy sabiendo cómo me va yendo, y yo, pues bueno, no los, los marcianitos y eso no es exactamente lo mío, pero, pero yo sé, digamos, que a lo largo de un juego, en donde voy, para dónde voy, a dónde tengo que llegar, cómo me está yendo en el transcurso y cuando me fue pésimo, el juego se va a encargar de decírmelo. Entonces, eso creo que destacaría yo como unos aportes, por lo menos, de la gamificación a los procesos de, de aprendizaje. En el, en el chat, Laura, no sé, Laura, si quieres abrir tu micrófono y, y compartirlo o quieres que lo lea. No sé si estás allí todavía. Bueno, entonces Laura dice, ¿cómo, ¿cómo se podría preparar el aula y a los mismos estudiantes a este tipo de espacios sin que se vean reacios o se cierren a este tipo de espacios, ya que muchos se pueden ver intimidados por alejarse de los cánones, cánones académicos de lo que es la universidad y lo que les han enseñado en el colegio? Eh, y eso, digamos, le haría eco al comentario de Laura, haciendo, concretándolo en una pregunta que yo les tenía a ambos y es, ¿cómo reciben los estudiantes estas, estas propuestas?, pues Bueno, es que me tomo el atrevimiento de responder primero. Eh, yo creo que es muy importante primero entender que no hay una fórmula mágica y la gamificación no es una fórmula, o sea, que se pueda aplicar y replicar simplemente y ya, eh, justamente por eso hablo del, del design thinking y hablo del diseño de experiencias para entender cómo funciona la gamificación y, y cómo sacarle el jugo a la gamificación en los procesos de, de, de enseñanza y aprendizaje, entonces la empatía es fundamental, o sea si uno primero eh, dar a entender claramente qué es lo que uno busca ¿sí? eh, ahí es donde viene el tema de la horizontalidad, ¿no? involucrarse con los estudiantes y, y explicarles muy bien qué es lo que uno busca generar con esa estrategia, ya sea durante todo el semestre o durante solamente una actividad, decir lo, cuál es el resultado de aprendizaje esperado. Como bien nos ha enseñado el KMC, qué es lo que se espera generar. Pero también no solamente además el resultado de aprendizaje, puede, sino también puede ser el resultado de experiencia esperado. O sea, que, por ejemplo, yo les digo a ellos, esto es un laboratorio, esta clase va a ser un laboratorio, vamos a experimentar cosas, puede que fallemos. ¿Sí? mientras hacemos eso, pero lo que seguramente es que esa falla vamos a aprender algo y también vamos a pasarla bien, o sea yo como que ese lo, lo vuelvo como un objetivo de clase y al ponerlo así y exponerlo y ser sincero, ser sincero eh, eh, que, que es bonito lo que dice Marisabel Isabel ¿no? de la gamificación, que es como ser transparente en el proceso y ser transparente en el resultado, digamos lo, la gamificación también puede ser mala si se utiliza, o sea, de hecho, nuestra vida está llena de ejemplos innumerables de gamificaciones perversas que nos tienen en nuestros sistemas para motivarnos a hacer cosas que a la larga eh, son malas. Entonces, ahí viene un tema de responsabilidad y, y en un tema de innovación social. Y una de las cosas muy importantes es ser transparente en los procesos y en los resultados y que, y que se aclare desde el comienzo qué es lo que se quiere lograr. Y yo creo que desde ahí ya todo empieza a andar a fluir tranquilamente y, y eso y ser muy dinámico también o sea como que pues que hay ah, una cosa muy importante es que todos los estudiantes no son iguales y todos los jugadores no son iguales en, en las experiencias de juego hay tipos de jugadores entonces toca tener muy en, muy en cuenta eh, como cuando uno diseñe ese juego o esa experiencia tener en cuenta los diferentes tipos de, de personas por ejemplo hay gente que no le gusta competir y cuando entran en un juego de competencia se van a sentir intimidados y se van a, no van a querer hacerlo en cambio hay gente que es altamente competitiva o sea, por eso se lo toman en serio entonces eso significa que no todas las clases pueden ser de competencias porque si no eh, pues no va a haber como una igualdad ahí de oportunidades para todos y ya, eso sería como un aporte Gracias Yo, yo quisiera complementar dos segundos eh, Marisabel, lo que lo que plantea Camila yo creo que eh, preparar al aula y al estudiante es, es, es realmente importante pero en qué sentido lo preparas yo creo que eh, exponiéndolo a diferentes prácticas didácticas es decir, mmm, no todo puede ser lúdica llega un momento en donde los adultos toman el control y los adultos que somos ellos y yo porque llega un momento en donde ellos y yo tomamos el control de la situación y decimos, bueno... ¿sí? Pero también creo que hay, hay, hay un elemento muy importante y es, y es la mezcla. ¿Cierto? Eh, yo decía que uno arranca esto como por no aburrirse, pero uno también se aburre de jugar. ¿sí? Entonces, creo que la idea es, es, es encontrar el espacio específico para el juego. El momento en donde, en donde es clave y donde es realmente útil sí eh, que es un poco algo que uno desarrolla como con, con pues de tanto jugar, uno sabe cuándo es útil y cuándo no es útil. Eh, hay veces he tenido planeadas las sesiones con juego y de un momento a otro he decidido, no, ¿sabe qué? No, no es útil en este instante y más vale lo dejamos para después. Es más útil analizar un caso, es más útil eh, hacer uh, una discusión de paneles, es, es, es mezclar una cantidad de cosas de tal manera que el aprendizaje eh, sea más fácil. Y, y el estudiante recibe muy bien esa mezcla, igual eh, creo que eh, en la lúdica, ah, inclu, inclu, incluyendo a los detractores, es decir, incluyendo a los, a los jugadores no jugadores, yo diría que se llaman así también, eh, a los jugadores no jugadores, terminan gozando la experiencia eh, porque puedes utilizar diferentes roles, mira, observa y luego charlamos, entonces... Esas posiciones, esos diferentes roles que cumplen las personas alrededor de un juego, pues le pueden dar cabida a todo el mundo. Y la aceptación y el cambio de actitud frente al aprendizaje es importante. Pero insisto, creo que, que hay momentos en donde los adultos toman el control, hay momentos para jugar, hay momentos para utilizar diferentes prácticas didácticas y pedagógicas eh, y en eso está la riqueza de, de armar un curso o de armar un módulo. Eso es lo rico. De acuerdo, muchas gracias. Sí, y, y efectivamente, como están diciendo ustedes, pues no será una cosa que se haga de manera permanente, eh, ni esta estrategia ni ninguna. Yo creo que, que podemos agotar muy fácilmente a los estudiantes si, si solamente nos quedáramos como usando una de ellas. Clarísimo. Eh, pero ustedes se me están haciendo los locos yo les, eh, con, la, con la última pregunta que les planteábamos y era acerca de la reacción o, o de la forma como los estudiantes la pueden recibir estas propuestas, o sea, como que vienen ellos, un poco en el, en el planteaba Laura en el chat, vienen a ellos a un ámbito académico en el cual no necesariamente uno espera que lo pongan a jugar y qué pasa cuando ustedes, cuando cambian saca la Atari, pues además que toca hacer un análisis les arqueológico encanta. les encanta <risa> Pues en mi experiencia particular, y ahora le robo yo el, el, el tiempo a el tiempo camión, eh, creo que les encanta. Y, y muchas veces es sorprendente para ellos. Y el mundo es un mundo de maravillas. Y creo que cuando uno utiliza este tipo de cosas, se maravillan y, y encuentran. Incluso, vea yo les dije que mi experiencia es básicamente capacitando gerentes aparte de pregrado y pues posgrado. Eh, y lo que ha sucedido a mí es que desde... desde Capacitar gerentes, he ido trasladando esto a pregrado y posgrado. ¿no? Eh, o capacitar ejecutivos o fuerzas de ventas. Y, y, y las sorpresas para ellos y para mí son bien interesantes. Um, creo que el juego no puede romper con esa noción de academia. Yo, yo extrañaba, y les confieso, en mi doctorado, seminarios alemanes, hay veces medio tediosos, eh, yo decía, oiga, pero esta vaina, incluso con doctorado, se puede enseñar jugando. Eh, eh, y creo que si hay cinco minutos de juego, eso le abre la cabeza a cualquiera para recibir de buen grado algo que empieza a ser un ladrillo. Entonces, es un tema como disposición, los, los, los, los psicólogos que hacen experimentos y, y este tipo de cosas, experimentos sociales, los, los, los economistas le llaman eso priming, y creo que la lúdica sirve también para ponerte en, en un buen ánimo para recibir el aprendizaje eh, y así no sea digamos el eje central de, de, de, del objetivo de aprendizaje, creo que hay, hay momentos en donde abre la posibilidad de recibir nuevas experiencias y eso es importante, pero vuelvo insisto, hay que encontrar la justa medida del juego, el espacio específico del juego y yo les aseguro que la recepción por parte de la gente es bien, bien interesante aunque pues me han dado palo por ahí hay uno que dice mucho hueguito y marcho, pero pero nada ahí hay, hay de todo en la vida del señor como diría mi abuelito pues eh, marisabel para responderte también la misma pregunta sí o sea lo que lo que es en mi experiencia personal fue un antes y un después o sea, esto cambió por completo la manera en que yo me relaciono con los estudiantes y la manera también en que, en que asisten a la clase. O sea, la actitud con la cual asumen los retos y las cosas que uno les dice que hagan. Eso es algo muy bueno porque es como que, bueno, uno... Encuentra la motivación de, de los personajes. Y eso me lleva también a, a, a una cosa muy importante de, de, dentro de las estrategias de gamificación, que es el flow, que es un concepto de diseño de juegos, justamente. Y el flow, ¿qué es? Es encontrar el punto justo, el punto medio, que es un punto dinámico, ¿sí? no es recto, sino dinámico, entre el aburrimiento y la dificultad. O sea, y uno tiene que ajustar todo el tiempo en las experiencias educativas. Y Lo bonito es que no tiene que ser juegos. O sea, simplemente con las clases que uno da, uno tiene que también ajustar eso. Sí, Porque uno, si configura su clase en modo pesadilla, pues la gente se va a salir. O sea, o sea va a aburrir o no va a estar. Pero si lo configura en modo paseo, pues la gente también se va a aburrir, entonces es el mismo resultado, pero en todas situaciones eh, diferentes, ¿no? entonces el flow de los juegos es ese trabajo muy delicado eh, con pinzas de ir configurando y cómo se logra eso, pues probando muchas veces, es la única manera de, de intentar encontrar cuál es ese flow eh, en su clase y finalmente una cosa muy importante con respecto a lo que dice a Carlos eh, digamos un a ver, con las motivaciones, ustedes saben que hay motivaciones intrínsecas y extrínsecas, ¿no? Que tiene que ver con lo que mueve realmente a la persona por dentro o lo que por casi que por obligación tiene que hacer o si no eh, hay castigo, hay garrote. Entonces, hay una teoría de la gamificación, si les llama mucho la atención, que se llama la self-determination. Y en esta teoría, digamos que el sistema de medallas y el sistema de puntos ya llega a ser insuficiente y la competencia como tal se vuelve insuficiente, porque se convierte más bien en el gran objetivo es encontrar la motivación interior dentro de la persona para que la misma persona desarrolle esa capacidad de retarse a sí mismo y mejorar, que además está, es coherente también con la, con la metodología Lean Startup y el Kaizen, el mejoramiento continuo, digamos como que todo se empieza a unificar, pero a mí esa teoría de la gamificación es la que yo más comparto y la que prefiero o sea, digamos que la que estoy intentando desarrollar las actividades que hago continuamente que es buscar esa autodeterminación eh, y que viene ligado también a la autogestión ah, ya me acordé, porque esto viene eh, ligado con el tema de, de la, para qué son las clases, para qué son los espacios de clase, entonces ahí viene una cosa que el CAE también ha estado contándonos, que es el aula invertida y es utilizar los espacios de clase para trabajar en grupo, para generar como, eh, digamos, resolución de problemas y eh, el trabajo en la casa, el trabajo individual para, pues, escuchar, eh, leer, escuchar conferencias, escuchar tarla, charlas TED. Esto es voltear totalmente como la dinámica de la educación. Entonces, en este aspecto yo creo que el self-determination sí es vital para que los estudiantes decidan... Eh, pues tomar rienda y tener control de su eh, ambiente de aprendizaje y de sus objetivos de aprendizaje. Y ya. Gracias, Camián eh, Sí, yo eh, además agregaría lo que ustedes ya han mencionado, o más bien destacaría lo que ustedes han mencionado, esa dimensión eh, lúdica que permite cosas. Eh, me, me, escuchándolos, recordaba una profe de la Facultad de Medicina, que pues ustedes saben que, que este es un programa pues supremamente exigente para los estudiantes y la profe les pedía que para entregar, para evaluarlos en un parcial, hicieran un video con una condición, con varias condiciones, pero con un criterio muy claro que era el, el video tiene que ser divertido, si no es divertido no hay caso, usted puede decir que o sea está dando la respuesta correcta, explicando lo que, pero si no es divertido pues no, en ese momento conversábamos mucho con ella porque a mí me parece que hay unas dimensiones y un poco en algunas de las intervenciones del chat se mencionaba, unas dimensiones de eso que llamamos en la universidad la formación integral, que se pueden abordar también así. Es decir, estamos a veces como demasiado cuadriculados y creería yo, haciendo por supuesto la salvedad de que no todo puede ser ramificación o no todo puede ser una única estrategia, pero sí creo que hay momentos, como también están ustedes diciendo, en los cuales invitar un poco al juego, invitar un poco a, a de salirnos de los roles facilita cosas. Y creo que eso último también es por lo menos un hallazgo que hemos encontrado en los diferentes espacios con profesores y es a través de este ingreso forzado a lo remoto, a lo virtual, los estudiantes, los roles de profes y de estudiantes han estado cambiando y, y han de algún modo, se han vuelto poco horizontales y creería yo pues que obviamente eso, lo, lo remoto suponga la gamificación, de todas maneras sí creo que ha supuesto como, como una horizontalidad que es lo mismo que, que señalas, cambian, eh, que facilita el juego. Eh, aquí Armando está diciendo que el conocimiento no es una acumulación de información, es una transformación de la conciencia y la lúdica nos ayuda a ello. No sé, Armando, si quieres robarte el último minuto de esto o eh, para ampliar esto, pero con la condición de que es un minuto, porque quisiera eh, también darle la palabra a Diana que ha preparado un recurso que queremos compartir con ustedes sobre el tema. Entonces, no sé, Armando, si quieres lanzarte a usar tu minuto. Sí. El minuto es aceptado. Muchísimas gracias. Primero, eh, 30 segundos para felicitar a Camillán y a Carlos realmente el aporte gigantesco ajeno a que vayamos a usarlo o no usarlo o que tengamos eh, divergencias en cuanto a las definiciones o no, como lo escribí en la parte de atrás. Sencillamente que pienso que el tema de lo lúdico versus la gamificación tiene algunas diferencias porque siempre lo lúdico será un aporte gigantesco en cualquier proceso educativo, y de las últimas eh, frases mencionadas por Camián el tema de la motivación es mucho más fuerte, lo que pasa es que unido a otra frase de Carlos y es, ¿y por qué no lo motivamos con algo que los divierta? Punto, ahí me quedaría yo. Gracias a los dos, realmente. Gracias Armando. Y ya... Gracias Armando. Diana, si quieres entonces te invito a, bueno, antes de, de sí, te invito a compartir con los profes este recurso que has desarrollado y ya pues procederíamos a cerrar el espacio, no sin antes invitarlos a que nos ayuden eh, dirigenciando la evaluación del espacio. Diana. Estás en silencio, Diana. No te oímos. ¿Quieres? <ríe> Aquí estamos en la dimensión del espiritismo. Eh, <ríe> ¿Quieres que... Bueno, mientras Diana puede resolver sus dificultades técnicas, simplemente que eh, des mencionar esto. A raíz no de jugando. estas estás jugando a las escondidas, eh, mencionar esto, y es que a raíz de, de este interés por, por el asunto de la gamificación que surge, además que no lo mencioné, empezando el espacio, surge justamente de las evaluaciones que han hecho de nuestros espacios, muchos profesores nos habían solicitado eh, abordar el tema, empezamos a conversar con, con Carlos y con, con Camián y también a explorar en esa invitación que hace Armando, todas esas diferentes definiciones que hay, entonces pues efectivamente existe la gamificación, existe el aprendizaje basado en juegos, existe eh, los juegos serios y eh, entonces decidimos hacer unas diapositivas que les vamos a compartir en donde está un poco la definición de cada una de estas cosas y cómo podrían eventualmente ser aplicadas, un poco en el espíritu eh, de aportar a la conversación y de todas maneras eh, ir como esclareciendo cada uno de esos conceptos. Entonces, Armando, eh, no te preocupes, <risa> estamos, estamos, digamos, como en ese esfuerzo y, y nada, eso sería la, la intención. Entonces, les vamos a compartir a través del correo electrónico esas, ese trabajo que realizó Diana. No sé si tengan ustedes algún otro comentario, Camián, Carlos o cualquiera de ustedes. Para, pues muy. Ah, bueno, perdóname, Carlos, adelante. No, dale, dale, dale, hermano. Pues una, una declaración así. <ríe> para mí la gamificación existe todo el tiempo, eh, sino que los sistemas de juegos no son a veces eh, transparentes, a veces son perversos. Y pues para eso existen las teorías de juego, justamente con respecto a, una, a un comentario que está escribiendo Iván Montenegro en el, en el chat. Entonces, por ejemplo, para mí todo el tiempo hay gamificación, solamente que no está consciente y no está bien estructurada. Gracias, Camián. Um, no, yo yo cerraría como invitándolos a abrir el espacio, el espacio en sus aulas para ello, y, y creo que es muy interesante. Una de las últimas experiencias que estamos realizando, eh, yo dicto un módulo de trabajo en equipo eh, que dura 10 horas y le dije a mis estudiantes de pregrado, venga, ayúdeme a diseñar esto en juego. Entonces creo que eh, los mismos estudiantes pueden ayudarnos a desarrollar juegos eh, y que eso puede ser el mismo juego, el, el desarrollo del mismo juego, la invención puede ser el mismo objeto de aprendizaje y puede ser una, una, digamos, un elemento muy poderoso para que, para que este, este, este, este elemento de lúdica y de gamificación pues, se convierta también en una excusa para acercarnos más a los estudiantes. Hay que… Hay que abrir el coco, pero nuevamente, insisto, también hay veces hay que dejar que los adultos tomen el control. Vale, muchas gracias. Ahí Diana me está diciendo que va a intentar por última vez. A ver si lo logras. Ay. No, lo, lo, no se logró. No se logró. Hay uh, que empezar. Bueno, igual como digo, eh, vamos a compartirles este recurso y de nuevo, pues la, el, agra el agradecimiento por su participación, por el tema, seguramente en un esfuerzo ti, que estamos Miriam, haciendo. Al CAE. <risa> Gracias. Y, y, iba a decir que en el, un esfuerzo que estamos ahorita haciendo, como de proponer otras formas o espacios de, de acompañamiento, entonces quizás vamos a empezar desde aquí eh, a motivando la conversación y empezar también como a desarrollar el tema de gamificación para aquellos profes que estén más pues interesados en profundizar más en el tema. Nuevamente, muchas gracias por, por estar aquí, por su participación, por evaluarnos y por quedarse hasta las 6 y 33 con nosotros. Muchas gracias Chau. a todos. Que estén bien. Chao, Carlos, chao. <risa> feliz noche. Chao Diana. chao, Diana, chao a todos. Chao. Buenas noches, cuídense. Gracias. Gracias.